Seremos transformados, oh, muerto resucita y se levantará seremos transformados al clamor final, los cielos se abrirán. Ah, ah, cuando Cristo venga, seremos transformados. Los muertos resucitarán y se levantará a ta ta ta ta saludo de demás y a mí clamor final los cielos se abrirán pam, pam, cuando cristo venga Gracias Michelito por estar ahí. Estaba cantando, porque el otro día me dijo alguien, cante, un saludo para todos. Eh, mejor habla, no cante. Y entonces yo dije, bueno, pero yo canto porque tengo motivos para cantar. Yo canto porque es una expresión de, de la alegría de mi espíritu. Y, y porque yo cante feo, no tengo derecho a cantar. Los feos no tenemos derecho a vivir. Entonces, nada más tienen derecho a cantar los tomeguines, y los canarios, y los sinsontes y las y los cuervos, porque cantan más feo, y tienen una voz chillona, arripiada y gangosa, no tienen derecho a cantar, no tienen derecho a celebrar la vida, no tienen derecho a, a expresar frente a la naturaleza eh, la dicha de estar vivo. Entonces, el canto no es para las personas, el canto es para ti. Bueno, y si alguien quiere aplaudir, uno no se pone bravo, pero no es la idea, ¿me entienden? Eh, cante, no, tranquilo. Todo lo que usted quiera. Capucha habla de la perestroika y la grasmo. Eso es un dio al mundo, tú sabes que la perestroika y la Glasno es un dios al mundo. Eso. Yo creo que uno de los. Buenas noches a todos. Gracias por estar ahí. No, el espacio es de todos. Como pueden ver me quité el.. El.. El, el suéter porque al final de la jornada por los brazos no me van a descubrir. Primero yo yo hace años no voy a Cuba y después no pienso ir tampoco porque yo no soy bobo. Yo no me vendo en de plata como vendieron la cabeza de Juan el Bautista. Maestro, muy buena la directa de por la mañana, la vi ahorita, qué bueno. Saludos Sandy, saludos el Chili, saludos a todos, déjame saludar ahí a la gente que emocionado con el canto se me olvidó la buena costumbre de saludar. Este. Sandy, bienvenida, mi bella maestro Lázaro Mena Javier Santana. Saludos, patriota Michelito. Saludos, 69 personas conectados, Carlos Gatorno, buenas noches, Carlito. Carlito, gracias por haberme dicho lo del main. Siempre es bueno, gracias. Saludos a todos estos portales del Chile. Eh, no, no tuve tiempo, pero la voy a comprar. Eh, estamos en eso. Ya hablé con Rajadel para ese tema hoy. Eh, gracias, Sandy, por ese aprecio. 74 personas. Buenas noches, mi hermano. Ahora, José Cárdenas, Josefa Rodríguez. Hola, saludos, Josefita. Digo, Montecristo, veo que tienes un pulobre con el Kremlin y la Basílica de San. Sí, eso me lo regalaron, yo me lo pongo. Yo amo al pueblo ruso, no tengo nada que ver con la política imperial del carnicero del Kremlin. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Esto es uno de los lugares emblemáticos del mundo. Desde este lugar se celebró la destrucción del imperio del Tercer Reich. Los soviéticos aportaron una cosa positiva a la, a la historia humana. Una cosa no tiene nada que, que ver con la otra. Tenemos que aprender a separar la acción heroica de los pueblos con la nefasta obra de su gobierno. No tiene una cosa nada que ver con la otra. Miguelito Navarro, Armando Pérez Contractor, Contractor de contratista Armandito Leí mal yo, Contractor, no son los que hacen los, los contratistas 78 personas conectadas Saludos desde Sarasota José Cárdenas Montecristo, claro que nada tiene que ver exacto Armando Pérez, Contractor El Mambí está raro, saludos Capucha Saludos Mambí ¿Tú sabes de dónde le viene el nombre al ejército Mambí en Cuba, no? ¿Se lo sabía? Eso de contar cuentos queda para los comunistas. Ya llegó Giovanni de Barona. Eh, ahorita Carlos Calvo casualmente estaba del parón total contra el comunismo. Eso es una tontería. Eso, eso no tiene sentido ninguno. Eso es una locura. Eso no tiene ninguna. Eso, eso es una locura. Fíjate, eh, qué bueno que tú me tocaste ese tema. porque Vamos a empezar por aquí. Después hablamos de la perestroika y la glasno. Y de la locura, del desastre geopolítico, de la caída de ese imperio que no debió caer. Debieron democratizarlo como se democratizaron las naciones libres del mundo y mantener la unidad política en libertad y en democracia. Esa fue la locura más grande del mundo. Capucha, quiero que me hable de Chile antes del 73. ¿Cómo unificar los partidos políticos? Más de 60 y seguimos aquí, bendiciones mil. 80 personas, anexión Ay, Juniel, Junielito Llegó Juniel eh, Juniel, ¿cómo va el proyecto de la anexión? 80 personas conectadas eh, Ok A ver, vamos, a, vamos al parón total A ver Primero vamos a A, a la realidad vamos a, vamos a mirar la realidad de Cuba Con la realidad De la Cuba del año 59 en el primero de enero O sea había un ejército inconstitucional en el poder, una tiranía militar, o sea, una dictadura militar. Se había quebrantado el orden constitucional y había un gobierno ilegítimo en el poder. Todo un pueblo luchaba para echar del poder a los que habían usurpado y quebrantado ese orden constitucional, a saber, Batista y la Camarilla, y, y el ejército de la República con la policía y los cuerpos represivos. Ahora, el, el sistema cae por una huelga general nacional que se convocó el primero de enero. Todavía Batista tenía 80.000 hombres sobre las armas. Y aunque había caído Santa Clara, La Habana estaba intacta y La Habana era el, el corazón del país. Y habían 80.000 hombres todavía sobre las armas. Para que tengas una idea, cuando Camilo llegó a Colombia habían 20.000 casquitos. ...con todo el ejército intacto allí, toda la técnica. Ahora, tomó Colombia porque la orden que se dio fue no seguir combatiendo. Pero cayó el gobierno de Batista porque Batista se fue. Y el movimiento 26 de julio, el Partido Socialista Popular, el directorio... ...y todos los grupos armados tomaron las instituciones del gobierno... ...el directorio tomó Palacio... ...y las fuerzas de Camilo del che, el directorio tomaron las principales fortalezas militares... ...del país... ...sobre todo en La Habana... ...y se tomaron todas las estaciones de policía... ...y se ocupó el aparato... ...gubernamental y administrativo de la tiranía... ...¿por qué? Porque había un grupo armado... ...preparado que asumió... ...el control de las instituciones del gobierno... ...ahora nos vamos para Cuba... ...para Cuba de hoy... ...tenemos un parón nacional en el país... ¿Verdad? Se, par, se tiró todo el mundo para la calle. ¿Sí o no? ¿Quién va a tomar el palacio de gobierno? El, ¿Quién va a tomar el, el, el palacio de, de la República? Allá en de... ¿Quién va a ir a tomarlo? ¿Quién va a ir a tomar el minfari? ¿Con qué arma lo van a tomar? ¿Quién va a tomar el minin? ¿Quién va a, quién va a desarmar el ejército que está armado? ¿Quién lo va a desarmar? Los cuarteles, las unidades militares, ¿quién las va a tomar? ¿Qué liderazgo? Qué, ¿Qué líder? Vamos a suponer, estamos en Camagüey. ¿Cuál es el líder que va a tomar los gobiernos provinciales, municipales, la gobernatura general del Camagüey y todas las estaciones de policía? Todas las estaciones de bomberos, todas las sedes del Poder Popular y todas las unidades militares que hay en el Camagüey. ¿Quién las va a tomar? Porque si el ejército se queda del lado del tirano ahí nadie va a poder tomar nada y un gobierno se cae cuando colapsan las instituciones de un, del Estado o del, del gobierno mientras se queden intactas ahí el gobierno no se cae y la prueba está mira la gente tirada en la calle tomaron alguna estación de policía tomaron algún sede del gobierno provincial tomaron la gobernatura de alguna provincia, la delegación del menín te das cuenta que la gente aquí no piensa entonces, ¿cuál es el líder que va a liderar eso? La gente de La Habana, ¿qué líder de La Habana va a tomar el Consejo de Estado? ¿Cuál opositor va a tomar la, la, la, la sede del Minfar y del Minin? ¿Quién va a tomar Picota? ¿Quién va a tomar eh, Reina? ¿Quién va a tomar Carlos terceros? ¿Quién lo va a tomar? ¿A la Sara a los locos? Al azar, como el avión que tiramos las piezas en el basurero y el remolino lo arma en el aire y sin piloto y combustible, vuela hasta el aeropuerto donde tú lo estás esperando. ¿Es así como va a pasar? ¿Te das cuenta que esta gente no piensa? ¿Y cómo vas a tomar el si Allí está la gente de Ron Castro al Mata los Dientes. ¿O tú no viste en las protestas como la policía salía para afuera y no permitía que los manifestantes entraran a las estaciones de policía y al hacer el gobierno. ¿Por qué esa gente salió? Porque la orden era proteger las instituciones del gobierno, porque en el momento en que toma las instituciones del gobierno, pues ya el gobierno colapsó. ¿O tú crees que los comunistas improvisan nada? La gente está loca, chicos. Esos son locuras y fantasías. Eso no se hace así. De la nada no sale nada, caballero No se dejen manipular. El ejército de Darío... Salió huyendo y, y Alejandro dividió el imperio rápidamente. Mandó a Ptolomeo a Egipto. Masó, mandó a Seleuco para la zona de Siria y Palestina. Mandó a Casandro para que se quedara en Tras y Macedonia. Casandro, Lisímaco, Seleuco Y mandó a Lisimo para que se, Lisímaco para que se quedara en la zona de Batria más el general Parmenio que lo dejaron ocupando el tesoro del reino y a su hijo Filota lo mandaron para que ocupara lo, la provincia de hoy de, de, cerca de Lindo y dividieron los poderes del imperio enseguida o tú te crees que eso es así qué hace con tumbar el gobierno en Cuba y dejar a José Daniel en Santiago y en Pinar del Río siguen los comunistas mandando eso son locuras, aquí, aquí hay una mano de loco sin ton ni son mientras las instituciones del gobierno se queden en manos del gobierno y del Estado, el gobierno sigue intacto y no ha pasado nada. Mira lo que pasó en Venezuela. Ocho millones de personas iban al cuartel de la base Urchila o a Maiketía, y, y, y entregaron la ley de la amnistía que había tomado la asamblea de Guaidó y los militares dijeron, sí, pero nosotros seguimos viendo al gobierno de Nicolás Maduro. No pasó nada. No pasó nada, no solamente es tomar... Las instituciones del gobierno hay que tomar los bancos, ¿dónde está la plata? ¿O qué haces con gobierno sin dinero? ¿Cómo va a funcionar el país? ¿O un país es un desastre a la mazamba así? Un gobierno cae y otro automáticamente lo suplanta. Y hay que nombrar automáticamente un ministro del interior y un ministro de defensa. Y hay que nombrar un jefe del ejército para que mantenga el control en la sociedad. O es pues una anarquía como allá, como Somalia. La gente está loca, chicos. Tan loca la gente, chico. ¿Y cómo vamos a proteger la población de La Habana en la noche cuando empieza la delincuencia a saquear y a matar? ¿Qué policía va a responder a una emergencia? Y el bombero cuando coja fuego, ¿quién va? Tan loca la gente, la gente no sabe. ¿Y qué se le va a dar a la gente? Porque en Cuba. En Cuba la gente vive con un pan diario. Eh, vamos a suponer que estamos en, en, en la novia del mediodía, en, en la localidad de, de Bauta. Bauta, Y hay allí 500 bauteños. Allí nada llevan 500 panes. Para un día no hay... 150 mil panes guardados para los 30 días del mes, no, no un solo pan, y al otro día que pan come la gente allí, o la gente no come. ¿Y dónde están? ¿Dónde están las medidas de emergencia tomadas para en 24 horas socorrer a la población cubana? Porque allí no hay comida ni hay nada. Y si llevan 15 días tirando en la calle quemándolo todo, en esos 15 días que come la gente. ¿Te das cuenta que esto es, mira? Una locura total. Van a tomar todo el país sin líderes. O sea, sin un líder van a dirigir una operación para derrotar una dictadura comunista que todos lo tienen realizado. Esto es el mundo tirado por la calle. Y cuando lleguen, cuando lleguen las ocho de la noche, tú sentado en la acera del Capitolio, ¿qué vas a comer allí? Yo quiero que tú me preguntes. Ah, vas a ir a la, a la cafetería del país porque está abierta. No sé no, si el país, el país entero está parado. Están saqueándolo todo. ¿Qué vas a comer en las próximas 48 horas en la calle después de la rebelión? ¿Quién te va a llevar las hamas? Los niños que toman, al otro día que toman los niños y los enfermos en los hospitales, ¿quién los va a atender? ¿Con qué comida van a comer la gente en los hospitales? Los que están en terapia intensiva, cuando ya cortaron la corriente en todo el país, los que están en una sala de emergencia conectados a las máquinas, ¿quién les va a garantizar la energía para que los equipos funcionen? ¿Te das cuenta? Que hay que tener algo organizado para tumbar un gobierno y ponerse uno para saber lo que hay que hacer. Y llamar de emergencia al mundo, al exilio, al gobierno americano, para que en 24, 48 horas vaya la ayuda humanitaria, porque si no se muera la gente, ¿qué van a comer? La gente come piedra. ¿Te das cuenta que la gente no piensa aquí? ¿Qué es venir aquí a contar una historia sin razón y sin sentido? Por eso es que nosotros estamos donde estamos ahora van a organizar otra protesta más ahí en Miami ¿Para, qué? para decirle al mundo que estamos ahí pero si hace 64 años el mundo sabe que están ahí ¿y qué ha pasado con la protesta? la posición moral ya nosotros rechazamos lo que tú haces sí, ya está ahí y el segundo paso ¿ves por qué hace falta tener un gobierno cubano en el exilio con dinero que tenga contacto para que cuando se dé el problema, si se da, despachar para allá la ayuda humanitaria en 24, 48, 72 horas. Tener, saber, saber decir, oye, Juan, tú te vas a encargar de la logística en Camagüey, y tú te vas a encargar del gobierno de, de Santi Espíritu, y tú te vas a encargar de la gobernatura de, de Granma. O eso es a la Mazamba y a la Mailo, todo el mundo matándose ahí. Ok, tomamos el gobierno. ¿Qué va a comer la gente de Centravana? ¿Quién les va a bombear agua? ¿Qué agua va a...? Ah, que van a tomar agua embotellada. Ah, verdad que sí, que la gente tiene dinero. Van a tomar Hill. Ah, bueno, está bien, está bien. No, y la, te voy a explicar cómo va a pasar, según Carlos Calvo y el doctor Bernal. Va a empezar una huelga, la gente va a coger su tarjeta en dólares y se va a pertrechar para el huracán, como se pertrechan en los Estados Unidos, Viene un huracán y la gente va y compra vela, todo, y dice, bueno, ahora vamos a protestar, ya lo tenemos todo aquí. No te preocupes. El dueño del hospital de la Covadonga no le importa la huelga porque como hospital es de él, ah, pues él tiene allí medio millón de galones de gasolina, otro tanto de diésel, y tiene un almacén con todas las máquinas de reserva para generar corriente. ¿Tú no ves que el escenario es distinto? Mijo? ¿Tú no ves que el cambio del, del bien para el mal se puede hacer? Porque el bien tiene algo y el mal no tiene nada. Y el mal coge lo que tiene el bien. Pero el cambio del bien para el mal no se puede hacer porque ¿cómo vas a cambiar del, bien para, del mal para el bien si el mal no tiene nada? Ellos soportaron porque había un país lleno de todo y toda era propiedad privada. Y los hospitales tenían dueños. Y hubo una huelga nacional que duró dos días, tres días tumbaron el gobierno de Cantillo que se armó. No había problema si el dueño del, del ganado del Camagüey era de las vacas. Y cuando se forme la corre-corre, que todos los comunistas salen huyendo, ¿qué leche toman los niños? ¿No hay leche? Ah, porque la bodega va a seguir funcionando. Ah, porque la bodega es del bodeguero. No piensa la gente. Fíjate si son sin cerebro esta gente, que en este momento en el país no hay combustible. Si hubiese una acción alternativa de comunicación y hubiese un gobierno en el exilio estructurado y hubiese un manual para que la gente supiera lo que tenía que hacer y cómo hacerlo, en este momento se podía llamar una rebelión nacional porque no tienen combustible. ¿Cuántos días puede aguantar el combustible que tienen ahí? ¿Una semana? Y cuando se le acabe, ¿cómo van a llevar tropa de un lado para otro si los camiones con aire no caminan? ¿Qué inventaron el camión que camina con aire? Se han perdido los mejores momentos aquí porque no hay... ¿Quién piensa? Yo por una pregunta. ¿Quién dirige, ¿Quién dirige el exilio político? ¿Cuál es el líder que hay en el exilio? A ver. Allá en el exilio de Miami, donde están todos ustedes. ¿Cuál es la sede central que dirige el exilio en Miami? ¿Dónde está? ¿Alguien me puede decir dónde está? Ah, el grupo de Pedro y el grupo de Juan. Ah, el grupo de, de, de Esperancejo. Ah, bueno, bueno. Entonces, cuando se dé la cosa... Esperancejo no sabe nada, y Chucho no sabe nada, ni Anacleto sabe tampoco. Y la prueba está en que Cuba se lanzó para la calle, y nadie en Miami se pronunció, nadie dijo nada. A la Mazamba y a la Mailo. En la oposición en Cuba, tú viste cuando se dio la revuelta de julio, los opositores que en Cuba fueron a tomar alguna sede del gobierno, tú viste en las manifestaciones de Luyano o de la 1580, o de Guín o de Camagüey, fuego. viste a los opositores de Camagüey adelante, dirigiendo la tropa y tomando las estaciones de policía, las emisoras de radio, el partido provincial, y el periódico de cada provincia, ¿tú lo oíste? ¿Alguien vio me puede mandar las imágenes? ¿Tú crees que se puede ir a la guerra sin un líder que guíe la tropa? El ejército de Ucrania está peleando y a la mazamba, todo el mundo, y todo el mundo están peleando así en Ucrania. Cuando el ejército americano invade un país, sale el, el, navi, el Navy por un lado tirando tiros, por el otro la infantería marina y por el otro la a Déjalo, loco. Eh, desde todos los portaaviones despegan los aviones sin controles, sin controlador de vuelo, a tirar bombos. Es así como lo hace. ¿Y entonces por qué en esta guerra nosotros tiene que ser distinto? Ah, porque a nosotros sí nos va a funcionar porque nosotros somos cubanos. Y a los cubanos todo le sale bien porque lo que no se sabe lo imagina. ¿Te das cuenta? Ah, pero si hubiera un gobierno en el exilio. El gobierno en el exilio dice, bueno, vamos a ver, la gente de Pinar de Río va a hacer esto cuando se dé la rebelión. Y tanta gente van a liderar este lugar. Y a tal grupo le toca este municipio y esta es la función que tiene que hacer en cada municipio. Y la gente de La Habana va a hacer esto. Y el pueblo va a estar conectado y se le va a dar una orden, oigan... En tal lugar está la sede temporal del municipio de Luyano. Vayan allí para ver qué se va a hacer. Ahí está el guía, él tiene las instrucciones para guiar a la gente de Luyano. Y la gente de Mantilla igual. Ah, pero a, a la que salga, es a la que salga por allá? Es como la evolución, que, que, que según el principio antrópico de la evolución, ¿no? los elementos que ocurrieron en un lugar del universo se concatenaron con los de la tierra al azar. Y un buen día, en unos mares, según la evolución, en una temperatura adecuada, cuando estaban los aminoácidos de la vida donde tenían que estar, cayó un rayo en ese momento, ¡pau! Y surgió la primera molécula orgánica. Y ahí comenzó una bacteria a vivir. Y automáticamente ya ella sabía que tenía que multiplicarse por dos y dos por cuatro. Y 4 por 8, y 8 por 16, y 16 por 32, y así la multiplicación celular en dos pares donde cada célula madre produce cuatro hijas con las mismas características. Y esta célula va a dar lugar a los anfibios y esta a los reptiles y esta a los mamíferos. ¿Te das cuenta? Al azar. Al azar. Al azar la evolución llegó porque nosotros teníamos un planeta a la orilla de una estrella a una distancia para que se desarrolle la vida porque al azar la vida dijo bueno vamos a la tierra porque allí hay agua en estado sólido líquido y gaseoso así al azar te das cuenta qué clase de locura más grande hay aquí más porque la gente no piensa amiga. la gente no piensa si no todo el mundo fuera Napoleón Bonaparte ¿cuánto Napoleón dio la historia? ¿y cuánto Hernán Cortés conquistaron México. ¿Cuántos Hernán Cortés fueron a conquistar México? ¿Y cuántos Francisco Pizarro fueron a Perú? ¿Y cuántos almirantes Nelson estuvieron en Trafalgar? ¿Y cuántos Miguel de Cervantes escribieron el Don Quijote? ¿Cuántos Víctor Hugo existieron que escribieron el mismo Miserable? ¿Te das cuenta que la gente no aplica la lógica? El parón nacional, ¿verdad? Vamos a la coloma, ¿alguien es de Pinar de Río Vamos a la coloma Pinar de Río con un lugares más recónditos en Pinar de Río, por ejemplo, La Palma. Eh, ¿Tú crees que la gente de La Palma, en la coloma Pinar del Río, saben quién es el doctor Gutiérrez Borona? Ellos lo conocen. Ellos ya están preparados para que cuando Gutiérrez Borona le dé la orden, se van a tirar el parón. Eh, Ellos saben quién es Carlos Calvo. ¿O es que la gente de La Coloma, de Sandino, de Guanacabibe y de Mantua no son cubanos? Ey, eso no tienen que estar en el parón. Son la gente entraban nada más. O sea que cuando la gente se Centrabana se vire ya tumbamos el comunismo. Ah, pero si hubiera un gobierno en el exilio. Tenemos mil millones de dólares. ¿Cuántas provincias son? Diecisiete. Ah, tenemos a a 80 millones de dólares por provincia de los cuales 40 millones son para comida, para ayuda humanitaria de emergencia en 24 horas y ya tenemos todas las agencias tenemos ya los almacenes armados y tenemos todos los navieres y transportistas contratadas para que cuando cojamos el teléfono cargar y arrancar así no se hace la guerra amigo. o el ejército de los Estados Unidos sale para la guerra y el habituallamiento, o sea la logística de la tropa Salen los submarinos... Ahí está Picarrido que parece que fue marín. Los submarinos del tipo Lafayette esto O de la clase Iowa... Salen para allá... Sin comida, sin agua... Tres meses en una misión por el Caribe. Es así como salen los submarinos. ¿Te das cuenta que esta gente no piensa? Mijo? O es lanzar a la gente a la mazamba. ¿Tú crees que mañana la... Os voy a hablar así, eh, el bicitaxista, el bicitaxero que tiene 20 mil pesos de multa echado, que tiene dos hijos en la casa que no tienen nada que jamar, que dependen de lo que el pobre haga en la bicicleta. ¿Tú crees que él se va a ir para el paro? y va a estar tres días cogiendo pedra y dando pedra y los hijos que van a comer en la casa? Eso no se hace así. Por eso es que hemos logrado tantas cosas. En estos 64 años. Terminé. Díganle a Carlos Calvo que así lo veo yo. Que me diga cómo lo ve él. El chat, por favor. Fíjate que primero que lleguen las tropas al Teatro de Operaciones, claro, primero llega la logística, papi, claro que sí. Mambí, Juan Mambí, Juan Mambí fue un patriota. Que combatió contra un español y lo mató a Machete y por eso de ahí viene el nombre Mambí. Si mal no recuerdo, Juan Mambí. El régimen no se... No, a ver, caballero, voy a volver a lo mismo. Voy a volver a lo mismo. No hay que enfrentar a ningún régimen. Hay que ser soldado, obediente y disciplinado para acatar las órdenes del liderazgo en el exilio, que es el que va a dirigir la lucha y va a direccionar los fondos con la estrategia que se trace, mijo. Un golondrino no compone verano, mijo. Hay que tener una organización. ¿Por qué yo digo esto? Porque si nosotros... Mira, vamos a suponer que, que nos juntemos todos y hablemos. Mañana Aliezer Ávila dice, vamos a hacer una protesta. caballero, la gente que me sigue a mí, nos vamos a ver en el Versalles. Hagan carteles que vamos a retumbar. Vamos a estar todo el domingo protestando para que los americanos nos devuelvan la base la gente de Darwin, la gente de Carlos Carlos del mundo, y juntaban allí en Miami un millón de personas. Eso se llama luchar con orden. Eso se llama luchar con orden. Pero si yo convoco a mis seis gatos y el ESER manda a la gente de él para allá, para Tampa, para protestar, porque allá Carlos Lazo está pidiendo leche en polvo, ¿qué hicimos? No hicimos nada. Vamos a la Segunda Guerra Mundial. Vamos. Nos vamos para Leningrado, para Stalingrado. ¿Para dónde nos vamos? Para la Batalla de Moscú. Para la Batalla del Río Nieper. ¿Para dónde nos vamos? Para el Arco del Kurs. Para el desembarco del día D. Para, para la Batalla de las Ardenas en, en la frontera de Francia. ¿Para dónde vamos? La que ustedes quieran. Vamos a, a la Batalla de las Ardenas. Ahí está Montgomery. Eisenhower y Patton, un ejemplo. Ay, pero Patton dice, Ay, no, no, no, pero yo no, no, yo, yo me voy para allá, para el norte de África con, con mis 60 divisiones de tanques. Y, y Montgomery dice, no, no, no, no, pues yo no, yo no voy para allá. Yo, yo voy a Holanda a ver la ciudad de las brujas, porque hay un campo de judíos. Y dice Eisenhower, no, pues yo, yo me voy a quedar aquí armando la cabeza de playa. Y por acá viene Rommel cargado hasta los dientes, que fue el que se le... Encargó la misión de, de, de crear el muro del Atlántico para, para evitar la, el desembarco. Y Rommel viene comiéndose al mundo. Y Montgomery está allá en la ciudad de Brujas en Holanda. Y Eisenhower está protegiendo la cabeza de playa. Y Patton, ah no, Patton se fue para allá, para, para, el, para el obelisco de Roma, a ver en qué lugar fue que Nerón, eh, en la Roca Tarpeya, cantaba... Mira a Nero de Tarpeya, a Roma como se ardía, gritan viejos, gritan niños, y el de la de Ay, mira, desde aquí Nerón, eh, eh, eh, eh, tocaba la lira cuando y se inspiraba cuando veía arder a Roma. No es así. No es así. Cuando sale el ejército a operaciones, primero llega la jama, que come la tropa agua. Tú no sabes el manual del guerrillero que los guerrilleros. Nunca hacían un campamento si no tenían una fuente de agua a la orilla. ¿Tú sabes cómo el ejército romano operaba? Te voy a explicar. Mira, cuando hubo un desastre grande en Roma, que no pudieron llegar las legiones, con una rebelión de esclavos, llegó un hombre que había sido militar romano en el norte de África, se llamaba Mario. Él es el hombre que revoluciona el ejército romano. Y crea las llamadas mulas de Mario, los legionarios. Él es el hombre que diseña las tácticas de guerra y de logística del ejército romano. Cada legionario tenía que traer 45 kilogramos de peso arriba. Y tenían que marchar en un día entre 45 y 48, 50 kilómetros. Las legiones romanas estaban diseñadas para en dos días llegar a 100 kilómetros donde estaban las guarniciones militares, una de otra. Había una revuelta en un lago en, 40, en dos días, ellos salvaban 100 kilómetros. Ellos llevaban, escúchame, ellos llevaban 90 kilos arriba y llevaban una ración de comida para cuatro días. componía un poco de carne salada, queso, habas, harina de trigo y alguna fruta de la estación. Eso es lo que llevaba un soldado romano, un legionario para cuatro días. Cada uno llevaba una estaca arriba y una pala, más el equipo de combate, el escudo, la pillow la gladias hispaniense y la mitad de una carpa, de una casa de campaña todo envuelto en la espalda. Eso lo llevaba el legionario romano, más las cosas básicas del aseo. Llevaban también un caldero ahí atrás guindando, la cuchara y todas esas cosas. Cuando llegaban las 4 de la tarde, las tropas auxiliares del ejército romano iban a dos kilómetros de la formación. Cada legión, generalmente se movían tres legiones, dos legiones. Cada legión iba, con relación a la otra, a un kilómetro una de otra. Tres legiones, tres kilómetros. Para darle tiempo a formar, para tener espacio, para moverse. Porque el desastre de Canga, el 2 de agosto de 216, les enseñó la lección que esa cantidad de hombres apilados, si los cercaban, no se podían mover y el ejército al no poder maniobrar le pasó lo que le pasó en Cagna, que Aníbal los cercó, los apiñó y los mató porque nada más podían combatir los soldados de afuera, los de adentro no se podían mover, era como si no estuvieran allí, porque estaban atrapados en medio de sus mismos hombres. Llegaba a las 4 de la tarde, salía a la caballería auxiliar con los vigías a buscar una colina porque el ejército romano siempre acampaba en un lugar alto para ver al enemigo. Luego, tenía que estar cerca de una fuente de agua, porque si no había agua, y los cercanos se morían de seis. Sí. Entonces, a las cuatro de la tarde, a la hora nona como se conocía, tres, cuatro de la tarde, ellos llegaban, y si traían mil hombres, mil comenzaban a armar el campamento, y otros mil velaban a los que estaban trabajando, y marcaban el campamento y hacían cuadrados. Y tiraban cada soldado, eran 20.000 estacas de dos metros de altura que llevaba el legionario romano para hacer la empalizada. Le armaban las torres en las cuatro esquinas y en el medio ponían el campamento del comandante. Y a cada centurión lo ponían en las barracas, que eran casas de campaña para seis hombres. Y en el medio ponían el comandante que iba a dirigir a todo el mundo. Y en las líneas ponían los sanitarios para esa noche y empezaban a cocinar más. Los médicos militares que estaban adentro. Y dentro de todo eso metían los suministros de comida. Tenían ciudades donde tenían la comida guardada. Cada 200 leguas había una ciudad que tenía la comida. Si iban a entrar operaciones en Panonia Ellos un año antes iban llevando la comida y ponían guarniciones militares. Para tener con qué abastecer a la tropa. Ahora el ejército de Cuba no tiene nada de eso. El ejército de Cuba... No tiene en este momento combustible nadie, no hay combustible en el país, y el poco que hay lo tiene el Partido Comunista. Y vamos a llegar a un parón nacional. Tiene que haber un exilio organizado con recursos, con una logística preparada, con una inteligencia para partir de emergencia. Si no, no se puede hacer nada allí, eso es una locura. Y si tú crees que va a funcionar el parón nacional, ¿qué pasó con Julio? La gente no tenía ni un palo, un palito no tenía la gente para fajarse. Y los comunistas llegaron, mil comunistas, con mil pedazos de palo así, de un metro cincuenta centímetros. Y llegaron con los carros, y llegaron con la comida, y llegaron con los perros, y llegaron con la gente armada. Y la gente no tenía ni un palito para fajarse a palazo con el otro. No había un palo escoba, y se querían fajar con los comunistas, que lo tienen todo guardado. ¿O tú crees que cuando hay una revuelta los comunistas van a salir a buscar palo Marabugo al monte? No, y a ellos los tienen picados por mil y los tienen en cada lugar. La gente de Guanabaco, aquí están los palos. Este comando va para tal lugar y este para más cual lugar. Y todo con orden, por eso están en el poder. Pero es que Espartaco, eh, la gente habla de Espartaco. Espartaco era un príncipe tracio que fue derrotado su pueblo por los romanos y lo cogen como esclavo. Era un hombre que estaba preparado y sabía. Espartaco no era un analfabeto esclavo nacido en una mina de carbón o de hierro allá en, en Hispania. Era un hombre que venía de la nobleza tracia, que sabía leer y escribir y que estaba venía de la gente de los griegos. Claro, Montecristo. Claro, Espartaco era un príncipe tracio Y los príncipes sabían filosofía, letra, matemáticas. Estaban todos en el ejército. Era un hombre que sabía combatir. Y sabía mandar hombres porque había luchado contra los romanos. Dime tú, ¿vamos a coger ahora un visitaxero, ¿Le vamos a dar el gobierno de Centro Habana? ¿Un hombre que no sabe nada de la vida? Sí. Estamos fritos y sin manteca. Esto está frito y sin manteca. Frito y sin manteca. El otro día alguien me decía, ahí no, porque nosotros no tenemos que unirnos porque al final de la jornada nuestra lucha común es nuestra unión. Oye eso, nuestra lucha común es nuestra unión. O sea que en la sublevación de los vegueros en Cuba, que fue en 1700 y tanto, cuando mataron a la gente de Jesús del Monte, en Santiago de Las Vegas y en Calabazar, aquellos que se viraron cuando la Real Casa de Contratación de Sevilla dictó el estanco del tabaco en Cuba. Y España dijo que le ponía el precio del tabaco que le daba la gana y que no se podía comerciar tabaco con nadie, excepto con ellos. Entonces, los vegueros que se rebelaron, no tenían que rebelarse porque al final de la jornada, todos los vegueros, la causa común, ...de ser veguero, ya era suficiente para estar unido. ¿Es así como funciona? Es que la, la gente está equivocada. La unidad no es solamente pertenecer a un grupo. Es... ...tener también... ...acciones coordinadas y disciplinadas. Esa es la razón de la unidad. La unidad no es que lleguemos a un lugar y firmemos un papel. Ya estamos unidos. No. Es para coordinar acciones... Y para trazar estrategia hacia una sola dirección y hacia un solo sentido. A ver, los manipulos, los manipulos. Esto, para los romanos, esto era un manípulo, cinco personas. Formaban así: uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y el sexto era el árbitro. Este hombre que estaba cuando estaba la formación romana, formaban así, formaban así, 15, 15 grupos así. 15 grupos así de 5 en la primera línea, con un mar de escudo, para esperar el ataque de los bárbaros que venían a la desmandada. Y el que estaba en el último puesto traía un pito en el número 6. Y él contaba 1 2 en su mente, 3 4 5 6 hasta que llegaba a 60. Cuando llegaba a 60, pitaba pi. El hombre que estaba adelante pasaba para atrás y el que estaba de segundo pasaba para adelante. Y los romanos siempre en la línea, en un combate, durara lo que durara, él, siempre tenían al frente de la línea un hombre descansado. Y lo rotaban cada seis minutos para descansar. Por eso vencieron. Por el orden y la disciplina y la organización. Y ahí venía la banda aquella de vándalos. A lo loco, una tonga de bestia salvaje Uno venía con un rastrillo El otro venía con Con una guataca El otro con una hoz, el otro con una maceta Que se encontró, el otro con una espada Y el otro con un puñal Y oye cómo funcionaba Uno era un especialista Usando un hacha, una pica famosa de aquella Y el otro sabía usar una espada Y el otro usaba un os, una hoz Pero entonces cuando me desarmaban A mí como yo lo único que Sabía andar era con un rastrillo cuando cogí un hacha que tenía un equilibrio exacto en la mano y como yo no era hachero, entonces no, sab no sabía usar el arma de mi propio compatriota. Pero los romanos no, los romanos tenían un armamento estándar. Todos los excusos pensaban lo mismo y tenían el mismo tamaño. Todas las pilos eran iguales. Y todos los lanzamientos de aquellas jabalinas eran a una distancia programada según la distancia de la formación. Y todas las gladios y padienses eran la misma espada con el mismo contrapeso y el mismo tamaño. O sea que el casco de aquel legionario me servía a mí. Y yo sabía andar con la espada de aquella legión porque era la misma espada estándar para todo el ejército. Pero esta mano de es loco, no. Este era especialista en andar con un hacha, el otro en un hondero. Entonces cuando le quitaban la cosa, cogía una onda y como nunca había tirado una piedra, entonces no sabía usarla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que le decían los bárbaros? por esa locura. Entonces nosotros, el paro nacional, pobre gente, pobre gente, anótalo, anótalo, escríbelo, el paro nacional. Déjame hablar. Claro que no hay un exilio organizado, ellos llevaron. Pero son una mano desgraciada, Déjame hablar, chicos. No me jodan con eso a mí aquí. No me jodan que aquí nadie se organizó porque todo el mundo cogió la tajada. Que todo el mundo cogió la tajada y por eso nadie se organizó aquí. Y mira lo que pasó, mira. Ellos, tú sabes por qué el exilio político se perdió y perdió a Cuba. Porque le confiaron la libertad del pueblo de Cuba a los americanos. Y los americanos le dieron: duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Le dieron el duérmete, niño. No, de que vamos a preparar la expedición. Y vamos para Bella Cochino. Y la gente se embulló, de Dios, que están los americanos. Los americanos no van a permitir nunca que en plena guerra fría un país comunista 90 millas eso es imposible más el odio que le tienen los americanos los rusos pero los americanos cogieron y los traicionaron en gerión y luego en la crisis de octubre aún llevando los misiles nucleares que fueron como 70 misiles desde santa clara pena de río ss 14 y ss 20 que eran los que tenían en esa época y misiles de mediano alcance que podían llegar hasta washington Firmaron un tratado de no agresión. Pero le dijeron a la gente, no te preocupes, pero vamos a apoyar a los grupos que están alzados allá. Nosotros nos limpiamos, pero seguimos apoyando a la gente de Cambrai Y la gente se confió, ah, sí, están apoyando. ¿Y qué hacían? Que le mandaban las armas a los milicianos y cada día fueron quitándole más la ayuda y más la ayuda y más la ayuda, hasta que la gente de la Escambray perdió. Y mientras tanto, la ley de ajuste cubano iba funcionando. Vengan para acá, entren aquí, todos ustedes los enemigos del comunismo, y fueron pasando los años, y pasando los años, y pasando los años. Y ya cuando estaban todos los enemigos del comunismo en Estados Unidos, les firmaron el famoso decretico, cerraron la puerta de la ratonera, ¡tan! Se quedan aquí. Aquí se hacen ciudadanos, aquí se hacen ricos, aquí pueden tener lo que quieran, los mismos derechos y libertades que el pueblo americano. Pero a los Castros no me le vayan a hacer nada. Ok, nosotros sí. Bueno, ¿y mis hermanos que se quedaron que volar? Ah, no, eso eso que se lo arreglen como pueda. Ay, pero vamos a empezar a deportar. No te preocupes, espérate un momento, espérate un momento, que ahora, ahora, no te preocupes, le lo dijeron los americanos los grupos del exilio. No se preocupen que no ha acabado la cosa y no hemos terminado. Espérate un momento. Eh, ahora vamos a pasar la lucha civil. Cojan. Esta es la chequera, la billetera americana. A ver. Tanto para Alfa 66, tanto para Comando F4, tanto para la Fundación, tanto para Madre por Cuba, tanto para los municipios, tanto para la planadora, tanto para la, la cosechadora de naranja. Así todos los grupos cogieron su tajada. No se preocupen que los vamos a ayudar económicamente para que usted promueva la democracia. Ahí los, ahí los tienen entretenidos. jornado hace 64 años. Entonces ahora nadie quiere organizarse. ¿Por qué? Porque nadie quiere organizarse. Es sencillo. Porque ahora organizarnos sería desmantelar mi grupo que recibe ingentes cantidades de gran y ya los granes no van a ser para mí, ahora van a ser para otro. Por eso no se organizan y por eso no buscan la unidad. Y siguen haciendo el mismo papelazo y el mismo circo de que la protesta para que la gente crea que son patriotas y que están haciendo algo por la patria. Pero sí están haciendo algo pero no están haciendo nada porque eso no resuelve nada. Eso no resuelve nada, eso es como que tú te pases el día entero pescando en un río sin agua, o sea, tú te en un río donde no hay pescado, no hay peces. Usted llegó y se preparó, puso su sillita, cogió su vara, cogió la carnada, puso la cerveza en la nevera y coge y tira para allá, tuf, y el radio oyendo la pelota. Y la boya no se mueve porque ahí no hay pescado. Y usted está pescando, si está pescando, lo único que no pesca nada porque ahí no hay nada. Y lo mismo que pasa con esas protestas. ¿Estás protestando? Sí. ¿Estás luchando por la libertad? Sí. ¿Y por qué no pasa nada? Porque esas protestas no resuelven nada. Eso es tirarle las balas al aire. Más nada. Ah, pero si un manual de resistencia civil la gente lo lee, todo el mundo tiene el manual en la casa y no tiene que ser, escúchame, no tiene que ser un libro, ahí está el teléfono una aplicación donde la gente entre, a ver lo que cuál es el manual de residencia. ah bueno mira los carros de policía se ponchan haciendo alcayatas, ¿sabes lo que es una alcayata? tú coges tres pedazos, tú coges tú coges una chapita tú coges una chapita de refresco, o un pedazo de y le metes tres puntillas, y se la tira bajo el carro y ya siempre queda parada y el carro viene y se ponche y ya esa técnica está inutilizada porque está ponchado. Y los misiles Molotov se preparan así. Y, y, y, y un escudo se hace así. Y, y un jarro, con, un jarro con, con luz brillante aquí y una antorcha aquí. para Cuando vengan cuatro policías, le tiras un poco de luz brillante, le metes candela con la antorcha y con el fuego no hay equipo antimotín. Y los tirapiedras se hacen así, y las balas se hacen así, y hay que correr así, y cuando tiren un, una bomba lacrimógena usted se cubre con esto, y se tira ras del suelo. Pero la gente no sabe nada, mijo. La gente no sabe nada, de nada, de nada. Y cómo se preparan barricadas, cómo se preparan columnas de humo para cegar al enemigo. Cómo se pone el humo para que sople el viento a favor de ellos y se tengan que asfixiar por el humo. Todo so, mil técnicas de, de, de, de, de guerra clandestina y de resistencia en las calles. ¿Pero dónde está el manual? ¿Ya lo escribió el doctor Boroná? ¿Ya lo empezó el doctor Boroná, el manual? que mil cosas, mira, mira, mira, mil cosas, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, la gente no sabe, mira, te voy a enseñar la capucha a luchar contra los comunistas en la calle, mira, en los cañaverales de Cuba, los que somos del campo sabemos, se da un bejuco que tiene una vaina larga así con muchas pelitas que se llama terciopelo, se llama pica pica, eso tú coges una java de pica pica y la metes en una funda y, la, y le das golpe como si fuera con frijoles, lo tienes ahí adentro. No te atrevas a abrirlo, pues tienes que mudar el barrio de ahí. Yo me acuerdo que cuando las combinadas cortaban los cañaverales, había que irse del barrio, porque el, el aire se llevaba aquello, y eso es como las fibras de vidrio. Y usted llega en medio de... Vienen los policías con perro y todo el mundo. Usted cogió una bolsa de pica-pica de ese, le hace ra, ra ra ahí, y ahí no hay quien se quede. Ahí se tiene que ir a, hasta Voltu cinco, tiene que salir echando. Eso no hay quien lo soporte. El pica-pica, la gente no sabe eso nada. Los que son de campo saben lo que yo digo. Eso no hay quien lo soporte. Pueden venir 500 policías que cuando usted sople en medio de la calle una bolsa de pica-pica y el aire se la lleve para arriba de ellos, hay que quitarse, el, parece que le dieron candela a todo. Contra eso no hay nada. Aquí nadie sabe nada, mi hijo. Aquí nadie sabe nada. Claro. Tú coges, mira mijo, mira, tú coges un pedacito de tubo con dulé y así, coges por cualquier tape, y coges un guante, un guante, no estaba el guante que yo traía, coges un guante y le cortas los dedos al guante, y coges el tubo atrás y le metes dos, dos guantes con dedos, y le metes por el hueco un balín, una bola de esa de, de tirapiedra, cualquier cosa, y le haces así un policía en la cabeza, ¡tintán! Eso es peor que si le hubiera dado un tiro Con un pedito tubo Y dos ligas de guante atrás Dos dedos de guante atrás en, en, en, Amarrado Este es el tubo Le metes el guante que trae Y se lo coge con precinta Le metes por aquí la bala Y cuando tú estiras y le haces así Es un cañonazo Puedes tirar 300 balas de esas que no se rompe No saben nada ¿Tú crees que los vietnamitas lucharon inventando técnica? No, eso fue una técnica de guerra que la utilizó la resistencia francesa para luchar en la selva negra de Francia y Alemania contra las fuerzas alemanas. Los vietnamitas no inventaron nada, todo eso lo había inventado la resistencia francesa, mijo. Había un manual escrito, manual de guerrilla, de la guerra de guerrilla. mil métodos para hacer de todo mil métodos para hacer de todo amarrar por la noche cuerdas en las calles cuando vengan los policías en la moto y que cuando vengan encendidos que no vean la cuerda, choquen contra el cuello se descojonen todo, valga la palabra que perdone la palabra hay mil formas mil formas de luchar contra esa gente pero tiene que ser organizado eso no es así eso no es así. No. Los carros de patrulla, tú te metes por abajo, le quitas el tapón de aceite y lo dejas que se le vaya el aceite. Apenas que arrancan, apenas que arrancan, en dos kilómetros se han fundido. Ya se fundieron, sin aceite no funciona nada. Hay mil cosas para acabar con la técnica de ellos, neutralizarles los perros y acabar con todos ellos. Pero hay que hacerlo con inteligencia. Llevarlos al terreno tuyo donde tú ellos no conozcan donde tú estás. Y romper la formación de ellos. Para aislarlo. Para aislarlo. Coger un carro y metérselo por el medio de, de, de esa cantidad de guardias y molerlos por ir para allá. Porque ya es una guerra, hay que ir hasta el final. Hay que escribir un manual de eso, no hay nada. No hay nada. Si yo, fíjate, mira, mira, yo estaba viendo cuando la policía, cuando el Julio que llegó la policía, cuando llegó la policía, yo los veía en los camiones sentados los policías. Y yo decía, pobre gente, qué, qué, qué, qué infelices son. Qué gente más infelices son. Es usted pasa un camión de gasolina. Mira, eso pasa un camión de, de policía. Y usted coge un jarro de gasolina y otro con una antorcha. Y lo tira para el medio del galeón ese y la tira la antorcha. Y la gente se va a acordar de todo menos de la pistola. Y los quema todo ahí adentro. Hay mil maneras de luchar, mi hijo. Mil maneras de luchar. Pero hay que hacerlo con inteligencia. Mira, a ver, cuando tú le tiras un, un jarro de gasolina y le tires una antorcha con candela para allá adentro... A ver quién se va a acordar de pistola y quién se va a acordar de nada. La gente va a salir dando gritos a ver cómo se apaga. Eso no se hace así, chicos. Eso es una locura. Mil maneras de luchar contra esa gente, pero con organización. ¿Tú te imaginas 15 o 20 personas con tirapiedra arriba? Eh, La Habana, que, que son cientos de portales. Uno que se pegan ahí arriba y los policías ahí abajo en los carros, eso... Si sí, este tipo para adentro de un camión donde se le tiran 20 balines y tú te imaginas la cantidad de cabezas rotas que hay adentro, ¿a quién le vas a tirar al edificio? Ahí se ven las imágenes, 15 o 20 policías para coger un muchacho y el pueblo entero abajo mirando. Es increíble esto. Hay que hacerlo todo organizado. Organizado. Claro, de los balcones, de cualquier lado. sea, la cantidad de piedras que se pueden tirar de arriba de los balcones para abajo? Diez tipos tirando bloques para abajo. ¿Qué carro de patrulla aguanta eso? Y no solamente ese excremento, orina, lo que sea, cualquier cosa, ladrillo, piedra, lo que sea. Coger y cerrar una calle para que no puedan entrar su fuerza. ...empujar el transporte público... ...hacer una barricada... ...bloquear las calles para que no se puedan mover... ...y sembrarles el terror desde los techos... ...a piedra limpio con ellos un barrio entero... ...no hagan aguantar, se tienen que... ...rendir o morirse... ...agua caliente, lo que sea... ...lo que sea... ...hay un libro escrito sobre ese tema... Lean el 2 de mayo a la Puerta del, a, del Sol para que vean lo que hizo la resistencia española contra el ejército de Napoleón. Eso fue agua caliente, pedrada, bayonetazo, machetazo, sillazo, lo que aparecía, porque el pueblo de España no tenía armas. Agua caliente, hay que ver lo que hacía Chinilla, ahí está la, la novela, la mujer, la mujer calentando calderas de agua caliente para los franceses. Tiene un de agua caliente, un poco de comunista, eso en un camión. ¿Quién carajo se va a quedar ahí adentro? Tú no ves que esa gente ha campeado por su respeto porque no se la ha hecho nada a mí. No se la ha hecho nada, amigo. Y que ellos sientan el terror. Que ya cuando hay una rebelión total, ya ellos anden así, mira. Que saben que en cualquier momento los pelan al moño. Tú no viste la, las imágenes, 10 policías. Dándole palo a un muchacho y, y los demás filmando con un teléfono. Con un teléfono. Todo eso que hay preso hoy es porque la gente en la calle dijo que se lo llevaran. ¡Ay, ah, lo más bonito! Luchando todo el mundo sin careta, sin antifaz. Le tiraban fotos, iban al banco de datos y ahí mismo lo buscaban. Vamos, tal dirección y tal casa. Capucha todo el mundo. Para que nadie sepa quién tú eres. Si no se puede, mira. Me voy. Me quedan unos minutos. Claro que lo permitieron. Toda esa gente se la llevaron porque el pueblo de La Habana y de todas las provincias se quedó a mirar cómo se lo llevaban. ¿Cuánta fuerza tienen esa gente? Un país de 10 millones de personas, ¿cuántas fuerzas pueden mover para todos los barrios? ¿No tienen fuerza para todos los barrios? Si no se puede luchar. Con el rostro cubierto y cualquier cosa es un arma, porque un arma es cualquier cosa. Las armas de fuego son una cosa, las armas blancas son otra cosa. Los, los, los objetos punzantes... Cortante y golpeante también son armas, una maceta, una macana, una pica, un hacha, una bayoneta, un punzón, todo eso son armas, un clavo con una punta, un arco con una flecha, cuántas cosas son armas. Esta es la directa más interesante. ¿Quieren que les diga algo, señores? No sé ustedes, pero yo creo que esta es la directa más interesante que hay en las redes. Porque no se han fijado que esto es una directa atípica. Es una conversación entre ustedes y yo. Todo el mundo conversando ahí y, y acá. Es entretenido tener un público así, ¿sabe? Es, es reconfortante. Fíjate, si, son, si somos unos infelices, que Humberto López fue a Londres, fue a Londres y allá fueron a protestar. En vez de cogerlo y darle una pela allí en la calle, delante de la, de la policía londinense y pagarle un abogado, le doy una pela y lo arrastro allí por las calles de Londres. Le doy una entrapa a ese perro allí que no le dejo un diente en la boca. ¿Te das cuenta? Ese perro comiendo en un restaurante frente a todo el mundo. eso lo cojo y yo le meto una lata de excremento allí, Adelante todo el mundo del restaurante, al perro ese para que más nunca en la vida salga de Cuba. La gente, ¡ay, un vertico! ¡ay, ay, un vertica! Solo coge y le doy una entrada a palo allí, a la yegua esa allí, adelante todo el mundo. Una pela buena allí, adelante todo el mundo. Que cuando venga Scott Lanjar esté sobado, tendido y planchado. Por chivato y hijo de puta, el descarado ese. Y aquí, esto, esto no sirve, mijo, esto no sirve, mira, esto no sirve. Si yo dirigiera el exilio político, ellos tienen 24 horas para soltarme los presos políticos o se la ven negra conmigo. Porque voy y les secuestro en medio mundo a todos los diplomáticos. Me los llevo y los meto en unos apartamentos y les mando una foto por WhatsApp y les digo, mira, o me lo suelta o no te suelto a estos más. Y lo que le pase a aquellos van a pagar la vida a esto. Como hizo Bukele, Bukele, ah, los voy los, boy, los homeboy, ah, van a matar a la gente en la calle porque estamos cogiendo presos a pandilleros. Mátalos para que tú veas que estos se van a morir de hambre. Esto no voy a. Esto no, si ustedes saltan una ola de crímenes por la lucha que tiene el gobierno contra las pandillas, estos se mueren de hambre, esto no se comen un grano arrombado. Mátenlo para que vean. Dale, Psh, pero ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están los pasaportes? ¿Dónde están las identidades falsas para entrar a otros países? ¿Dónde están los contactos allá de los patriotas para coger a todos estos descarados? Una embajadora comiendo ahí en Miami, no, esa me la llevo yo, le digo, permiso, ven acá, la tenemos aquí. Ah, no me lo suelta, no te lo suelto. Ellos campean por el mundo si nadie les hace nada. Y allí ellos matan y embarrilan. ¿Por qué? Porque a nadie le importa que el comunismo se caiga, porque eso es un negocio, porque se acaban los grandes, hijo. Se acaban los grandes. Pero si hubiera un grupo de empresarios patriotas con dinero, porque hay que hacerlo con dinero. Ok, vamos a, a rentar cuatro apartamentos en España. Y allá tenemos tantos carros y tantos grupos van a ir. Vamos a llevar a los diplomáticos. ¡Pam, pam! Aquí los tenemos, mira. ¿No me lo vas a soltar? No te los voy a soltar. ¿Por qué los cojo? Porque tú cogiste a mi gente. Es una guerra. Muertos tuyos, muertos míos. Como hizo el Mochá, el Mochá hace así: el Mochá tiene centro de inteligencia y operaciones en medio mundo, igual que la CIA, igual que la seguridad del Estado. Y van a hacer una operación y ya saben para dónde van a llevar a la gente. Mira lo que hizo la inteligencia saudí: ya estaban en Ankara y tenían un centro de operaciones, y desde la embajada entró el equipo que tenían preparado para coger a San Chacoy. Hachowi, el, el periodista que escribía contra la familia saudí se lo llevaron y lo picaron en pedazos y entonces a ah, ellos hacen lo que quieren y Humberto López sale y va a un juicio y nadie le va a dar una pela allí y le cae a galleta ok, dale una pela que nosotros vamos a pagar la fianza contra la justicia de, de Londres pero nada, todo el mundo hace lo que le da la gana ellos campean porque hay un exilio pendejo, afeminado, cobarde, plañidero y ladrón. Que no le importa a nadie lo que pasa en Cuba. Que es un negocio seguir manteniendo eso para seguir haciendo dinero. Aquí no hay más nada que eso. Me voy. Los quiero. Pastelillo, pastelillo los puso a temblar y no tenían nada. O tú no viste las imágenes... Como de noche en unos callejones le fueron para arriba a las tropas especiales. Miles de gente tuvieron que irse para atrás. entonces bobo. No hay mejor factor para la lucha que la noche. En la noche todos los gatos son prietos. Los quiero. Mañana seguimos hablando. Que me voy a trabajar tempranito. Un abrazo por ahí. Se me cuidan.